...cuando son instituciones... Sí, sí, claro. ...vigiladas pero, por él ...regularmente esta. la corrupción tiene que ver el área... de ...tiene que ver el área no así lo ...pero, pero lo si, si, si nosotros no podemos a, a comprar y a, y, a, y a chequear bien... ...qué es lo que Fubio está planteando... ...con relación a la corrupción... ...que es básicamente la corrupción política... ...la corrupción administrativa... Eh, ...dentro de... ...el proceso de investigación de eso no entra... lo que tiene que ver ni con policía... ...ni con DICRI... O sea. ...ni con ninguna de esas agencias... Eso es solamente un tema político. Sí. Realmente uno pudiera hablar de que en la justicia existen uh, espacios de libertad para casos que no involucran a actores políticos importantes. Pero en los casos que involucran a actores políticos la importantes, cama. la justicia pierde su libertad. Y todo se trata simplemente de un andamiaje que se monta para vender un espectáculo donde el Ministerio Público le echa la culpa al juez de que eh, fue veneno y el juez le echa la culpa al Ministerio Público de que no instrumentó un buen expediente. De lo que se trata es de que en la República Dominicana nunca hay certeza de que se va a aplicar justicia a la hora de la corrupción administrativa. Los ejemplos que tenemos es de que ninguno de los gobiernos, pese a que hablan de la separación de funciones, han tenido una política de ataque frontal contra la corrupción, sino que por el contrario se ha sido permisivo y esa permisividad es lo que ha permitido que gobierno tras gobierno hayan venido generaciones de empresarios que patrocinan candidatos presidenciales y después que llegan a presidente se cobran la inversión que hicieron sin que haya ninguna consecuencia. Eso es un tema, un tema pendiente de la sociedad de la República Dominicana, que la justicia no funcione cuando se trate de delitos de corrupción importantes. Mira, cuando habla de Miriam Germán, es precisamente, se vio obligada, el Ministerio Público tratando de, en su, argumento, en su argumento y orden fáctico, pretendía que Miriam en base a lo que le presentaban y ella como juez en una se vio obligada a decirle, pero vengan acá, ¿qué es lo que ustedes pretenden que yo haga como juez cuando ustedes a mí no me han traído un, un expediente que pueda ser valorado y, y votado por, por un juez? Cuando eso tiene tanta deleidades y, y vagabundería. Ayer, ayer 14 funcionarios, no sé si fueron en... 14 jueces del caso que favorecieron a Odebrecht. Árbitro es que le llaman. Árbitro. Parece que son de los que estuvieron en el arbitraje de las empresas sí. vinculadas. Vamos a Fueron este ayer sometidos a medida de curso. Aló, buenas. Buen día. Buenos, día, adelante. Ah, no, buenos en, días, adelante. Buenos días. Habla Pacheco. A, Racheco, Pacheco, adelante, hermano. estás, hermano? Mira, el problema nosotros en la República Dominicana, estamos atrapados y dirigidos por carteles políticos y económicos. Desde el poder y el sector empresarial y financiero, lo que hay es un acuerdo cada cuatro años, más ahora el sector empresarial dirigido desde el Palacio por Montalvo y José Ramón Peralta y otros. Entonces, no es posible aplicar justicia verdadera en el país mientras desde el poder político y económico que son quienes nombran a los jueces, la sociedad está desprovista de poder entre ellos. Esa es la realidad del fondo. Y los expedientes que se hacen en este país, sea por crímenes o lo que sea, solamente le caen cuando la gente no tiene cómo pagar un buen abogado y a veces algunas chinitas que se caen hacia los jueces. Que me mencione a alguien, un funcionario que esté preso de este país desde el año, desde el 2000 para acá. El de la OSA, Pacheco. El director de la OSA. ¿Eh? El director, el director de, la OSA de, la OSA de la OSA está preso. Pero no hay condenado. No hay condenado. Y aquí hubo crímenes de Estado. Por ejemplo, Darío Gómez. Fue que lo mató la gente del PRD. El mundo lo sabe Pero y aquí en San Francisco, Félix Rodríguez. Los narcotraficantes tienen su en el Congreso. ¿Por qué razón? ¿Por qué... No se aprueba la ley de. de no me recuerdo. de dominio. Para quitar los bienes a los narcotraficantes, como sucede en otros países. ¿Por del... qué? Porque tienen garantía desde el poder político que esos recursos sirven para financiar campañas del presidente y del Congreso. Entonces, ahí es que está el asunto. Y mientras no se ponga eso en claro y se establezca, aquí nosotros lo que estamos hablando, chacha, desde el punto de vista real. Porque el pueblo no tiene poder. ¿Por qué no establece, como hizo Obrador ahora en México, la responsabilidad del mandato a, a la mitad del término? Es decir, ahí estaba favorecido por el pueblo presidencial congresional y lo estableció en la Constitución, la modificó. ¿Por qué? Porque debe gobernar a la luz de lo que el pueblo espera y de la promesa política que hizo. Aquí es todo lo contrario. El presidente planifica una cosa en la campaña y desde que llegan en el poder y los congresistas... Hacen todo lo contrario muchas y Gracias por tu eh, ah, pero hay, gracias, hay que decirle gracias. a él que por ejemplo En el caso de San Francisco de Macorís Félix Rodríguez fue condenado a ocho años De prisión, aunque eso eh, Va ahora, está en, en la Suprema También el, el alcalde de San Cristóbal eh, perre, perre, perre, la, esta, la ley perre, que no se ha aprobado La ley de detención no de dominio no, ¿no? Decir pero, es, que también fue no, condenado ley, con te, con eh, También bueno Pero recuerda <gracito> que, que Eso es un procedimiento y hay que agotarlo hasta su última fase. O sea, ha habido casos, pocos, lamentablemente, en función de lo que establecía el señor. No, Pacheco. no, no es ridículo, es ridículo sí. es, claro, precisamente. La impunidad es la, la, impunidad y la, y la regla que es ridículo. De... O sea, uno o dos casos. Eso es ridículo, que se den, disculpa, claro. Eso es ridículo. O sea, uno o dos eso que se den, como decía no sé, Si tú cuentas dice, la cantidad de ricos que hay La local, cantidad de presos, sí. no hay ninguna correspondencia Con el nivel de corrupción que impere En este Ay país, Dios, que hayan uno Dios. o dos en el país Completo, y teniendo en cuenta que generalmente No son de la línea de gobierno Quienes sí, sí, han sí. caído a la justicia sí, sí, son la línea, En, el, ejemplo, caso, se han hecho ricos, en son el caso el de Félix, de Félix Pero Félix eh, ¿A quién responde? o ¿A quién respondía no, cuando no importa, fue pero, eso? Pero el PLD no estaba dividido cuando eso Pero no, pero no estaba dividido Claro que es Claro Pero estaba sí. la atención, o eh, sea, me parece, Pero me tal, parece que, que, que esos casos no excepcionales que han habido que, eh, en tema de corrupción con funcionarios no son directamente del gobierno. Entonces, eh, ciertamente lo que impera es la impunidad. Y qué pena, como tú bien dices, que de cientos de casos y del nivel imperante de corrupción que hay en República Dominicana, uno o dos sean, Fulvio. Sí, lo que da más pena, Carolina, es sí. por un lado. Nosotros tenemos baja inversión en la parte social, en la inclusión de género, en educación, en salud, en viviendas, los jóvenes, las mujeres. Y por otro lado tenemos también la cerada, la esperanza que por lo menos haya justicia, con, haya justicia igualitaria para todos. Esto es lo que nosotros aspiramos, que un día, por lo menos esta generación... Pueda haber inversión equitativa en el pueblo y también una justicia independiente. Bueno, si no, tenemos, es, muy, bien, amado, y, y no es mucho como pensar... Pendiente de ...que tú lo, lo, lo incluyas en un programa posterior, el asunto de la aspiración de la justicia igualitaria y que hagamos un análisis de, de si era preferible la elección de los jueces o si es preferible la elección de los jueces por el Congreso que esta forma que tenemos de elegir a los... Yo, con... ya, ya. Ahorita se da lo mismo que con yo, la elecciones. Hay una llamada, vamos, vamos, vamos a trabajar. Buenos días. Buenos días. buenos sí. días. Buenos días. Ya, ya, ya. <risa> Qué buena. Qué buena condena la de Feliz Rodríguez con sí. todos los privilegios en su casa. Está condenado, Ay, no, lo que pasa es que... Cualquiera quiere ser condenado hasta yo... Si sí, la Suprema Corte de Justicia le ratifica Gracias la condena, la ciudad, de ahí madre. él sale preso. Lo que pasa es que son procedimientos. Tenemos que explicarle eso después más adelante a la gente, que son procedimientos que hay que agotar. ¿Qué eh, procedimientos? Que, que el, ¿Con un par de millones abajo No, cualquiera. no, no. Es que no, eh, Carolina, miendo, no podemos venir aquí a decir las cosas como no son. Tú sabes... Tú sabes eh, eh, eh, que ese proceso, pues, si él por ejemplo estuviera preso, fuera revés. No como él está... de revés. Lo que da la idea es que tú, un hombre como tú, esté defendiendo los exiguos. No, yo no estoy que defendiendo, hay en la justicia. Yo no los estoy defendiendo. no, no sino no que él eh, pidió que, está que lo mencionaran. Eh, eh, no, no, no, no, como queriendo decir no, no, no, no. que ha sido no, no. una no, política de lado, luchar contra la corrupción. El televidente pidió que le mencionaran algunos casos. Yo le mencioné algunos. Pero yo no estoy de acuerdo me, con mencioné eso Mencioné de la ONCE a Félix sí. como ejemplo Bueno, lo, pero él pidió que, me que no le mencionaran a algunos Yo no estoy defendiendo dominicana. eso Yo he entendido que la Los lo dos que me no han cogido Bueno, él pero, el no ha pero el video que le mencionaran No, no ni uno por Bueno, vamos a escuchar Vamos a escuchar este interesante mensaje que nos tiene Carolina Terrible, terrible De mañana